Continuando con el curso de Gnosis y el tema luz, calor y sonido, dentro del aspecto del sonido vamos a ver hoy lo que son los chakras y los mantras. Un mantra es una sabia combinación de palabras, sonidos que producen nosotros al vocalizarlos, eh, un efecto tanto en lo mental, en lo psicológico, en lo físico y también permite desarrollar facultades internas que todos tenemos. Eh, continuamos aquí con Horacio, eh, hablando sobre este tema, ¿no es cierto Horacio? ¿Qué podemos hablar un poquito más de los chakras? O de... Bueno, eh, ¿cómo les va amigos de, de este curso de video? Eh, lo que nosotros eh, justamente queremos eh, llegar a, a que nuestros amigos televidentes y escuchas eh, comprendan es que a través del desarrollo de, como vos decías bien Paola, la, la utilización de los mantras, sí. Eh, que son esas palabras de poder, podríamos desarrollar en cada uno de nosotros facultades que hemos perdido. Y eso tiene que ver con, con los chakras, del cual nos hablaban los antiguos pueblos orientales, y que eh, nos decían que a través del despertar de esos chakras, podríamos nosotros eh, encontrar o recuperar esas facultades perdidas que todo ser humano tiene en forma latente, que... Eh, a ver si me ayudas un poquito vos, así lo sí, vamos desarrollando. Eh, y bueno, los chakras, primero, ¿qué es un chakra para claro, que la gente siempre, comprenda? Eh, eh, fíjate que los chakras, eh, si la palabra chakra viene del sánscrito y significa rueda, ¿no bueno. es cierto? Y en realidad, los chakras son como centros o vórtices por donde circulan las energías en nuestro organismo. No verdaderamente en nuestro organismo físico de la tercera dimensión, sino en, en nuestros cuerpos internos que se desarrollan o que están en una dimensión cuarta, quinta y específicamente esos chakras de los cuales nosotros queríamos referirnos están en una quinta dimensión o sea esos centros, vórtices o, o ruedas por donde circulan las energías eh, están en una quinta dimensión en un cuerpo astral y nos permitirían a nosotros desarrollar esas facultades como decíamos la clarividencia, la telepatía la clarividencia, el recordar nuestras vidas pasadas, el salir conscientemente astral, eh, la polividencia. En realidad dicen que el ser humano fue creado de imagen y semejanza de Dios y ese ser humano tenía 12 sentidos, cinco de los cuales nosotros conocemos, más siete sentidos ocultos. No ocultos, sino que simplemente perdidos a través de nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar a lo largo de miles y miles de años, ¿cierto? Estaría bueno aclarar que los chakras, eh, para que produzca ese efecto que vos estás diciendo, eh, despertar esas facultades, es necesario que giren de izquierda a derecha. Eh, y bueno, el sonido produce determinada vibración en los chakras que hace que esas eh, facultades, esos poderes, se vayan desarrollando poco a poco. Obviamente que tiene que ser un trabajo continuo, con continuidad de propósitos, porque si no, no vamos a lograr ningún tipo de efecto. Claro, fíjate que el maestro Samael, el maestro Samael peor, dice que uno debería vocalizar una hora diaria y entonces de esa manera tendríamos la posibilidad, a través de esa práctica de vocalización, más el trabajo que también el maestro nos habla, ¿no es cierto?, de los tres factores, o sea, morir, claro. nacer y sacrificarnos por la humanidad, la posibilidad de ir desarrollando o recuperando esas facultades que hemos perdido. Eh, por decirte de alguna manera, la clarividencia nos permitiría a nosotros ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, o sea poder ver aspectos relacionados a la cuarta, a la quinta dimensión, con lo cual eh, tendríamos una posibilidad de llegar a, ese, a ser clarividentes. Pero también el maestro nos habla de los peligros de desarrollar esas ¿Ah? facultades sin un trabajo completo a través de la muerte, ¿no es cierto? Eh, vos fíjate que si un... Hoy es muy común ver eh, personas que tienen esa facultad desarrollada, porque a veces uno ha traído eso de otras vidas, de otras existencias, y tienen clarividencia. Pero si no tienen un trabajo serio sobre sí mismo con relación a la muerte, el agregado psicológico, todo lo que ellos puedan ver a través de ese cristal de la clarividencia está un poco empañado por el defecto de turno que se está expresando en esa persona ¿no? Claro, exactamente Otra de, eh, de los poderes, de las facultades que podemos ir desarrollando a través de los mantras es la clarividencia, eh, perdón, la clariaudiencia Claro, ¿sí? claro Es decir, que está ubicado en ese chakra laringio ¿sí? a la altura de la, de la garganta, de la laringe y podemos desarrollar ese, esa capacidad, ese poder de escuchar el ultra de, de las cosas eh, escuchar a los ángeles, a los arcángeles eh, y bueno, eh, utilizando eh, una, un mantra que por ejemplo es la vocal E Correcto, correcto y volviendo un poquito para atrás para que no dejar pendiente Exacto. Lo, del, lo de la clarividencia eh, la clarividencia tiene que ver con un chakra que se encuentra a la altura de nuestro entrecejo y, este, y la vocal o el mantra que se utilizaría es la letra I, ¿no es cierto? Uh -huh. Y siguiendo entonces con ese desarrollo de los distintos chakras podemos eh, seguir hablando de lo que representa el chakra eh, eh, la, que se encuentra a la altura de nuestro corazón y que vocalizando la letra O nos, nos ayudaría a nosotros a despertar el sentido de la, de la intuición. Y dice el maestro Samael que la intuición es un sentido que verdaderamente tiene mucha importancia sobre todo en estos tiempos que transcurren en esta era de acuario, en la cual estamos transitando, porque la intuición es uno de los sentidos que tienen la característica muy especial de ser eh, relacionado, está relacionado a las personas de la era de acuario. Uh -huh. La intuición es esas corazonadas, esas situaciones que se presentan en nuestra vida en la cual a través de esas famosas corazonadas podemos llegar a percibir que algo está por suceder o algo está por pasar y que a veces lo que justamente interviene ahí para que nosotros no eh, tengamos la posibilidad de, de, de incursionar verdaderamente en el descubrir esa intuición es la mente, ¿no? uh -huh. que es un obstáculo que si bien la mente no es negativa pero sí, la mente, a través de nuestros defectos, nuestros agregados psicológicos, hace que pensemos que eso que se vive o que está expresándose como una corazonada no le demos importancia y nos perdemos una eh, fabulosa oportunidad de ir desarrollando esa intención. ¿no? Bien. Otra de las facultades que podemos despertar es la telepatía. Y tiene que ver obviamente con ese eh, centro, ese chakra, ubicado en el plexo solar, es decir... Eh, dos dedos por encima del ombligo y podemos desarrollar esta, este poder eh, la telepatía a través de la vocal u eh, la telepatía es poder comunicarse con otras personas sin, eh, sin hablar es decir eh, sin tener esta comunicación directa eh, poder, forma en forma verbal claro, correcto y fíjate que dice el maestro que en nuestro plexo existen como eh, una especie de antenas transmisoras uh -huh. y también receptoras, es decir, claro. todo ingresa por esa parte de nuestro plexo solar, sobre todo, ¿no es uh -huh. cierto? Y eh, es muy importante porque ahí también tenemos lo que se, se denomina eh, la parte emocional, uh -huh. es decir, entonces eso también transcurre ahí eh, de cómo se expresa o cómo se perciben todas esas situaciones exteriores a través de nuestro plexo. ¿no? Claro, y eso ayudaría a vocalizar, ayudaría también entonces a esa parte emocional que a veces nos cuesta ¿no? en el manejo de las emociones eh, poder fortalecer ese centro emocional. Exacto, y yendo un poquito a otra de las este, facultades, dice el maestro Samael que tenemos una facultad también perdida que tiene que ver con el recordar nuestras vidas pasadas y el maestro nos habla de que el, el recordar nuestras vidas pasadas tiene que ver con el desarrollo de dos pequeños chakras que se encuentran a la altura de la base de nuestros pulmones y vocalizando justamente la letra A podríamos desarrollar esa facultad de recordar nuestras vidas pasadas ¿no? y que obviamente eso tiene mucho que ver con otros trabajos que tendríamos que ir complementando para ir teniendo un recuerdo o ir desarrollando ese recuerdo y eso tiene que ver mucho también con, con algo que podríamos ir desarrollando más adelante, como son las famosas retrospección, un trabajo de retrospección, de meditación, para ir eh, realizando en nosotros un trabajo de recuerdo sobre esta vida de los primeros momentos y también incluso en algún momento poder descubrir aspectos relacionados a nuestra vida pasada. Bien, eh, hablando de los mantras, el mantra que utilizamos es eh, la vocal a la cabra, para la desarrollar eh, este, esta facultad. Eh, la otra sería el poder salir conscientemente en astral, esa facultad que bueno tiene que ver con el chakra esplénico o el chakra prostático en el hombre o uterino en la mujer, que se encuentra obviamente a la altura de nuestros órganos eh, creadores. Y esta facultad de, de salir conscientemente en astral, obviamente que todos salimos en astral cuando dormimos, pero eh, tratar de eh, lograr esa eh, capacidad para aprender en los mundos superiores y recibir información o viajar al lugar donde querramos, ¿no? cuando estamos conscientemente en los sueños. Correcto. Eh, es muy importante, también eh, queremos aclararle a los eh, amigos de televidentes y, y radioescuchas que esto, esta presentación que estamos haciendo, o este, que estamos hablando de, de, con relación al curso este de Gnosis, eh, es un poco introductorio, nosotros no vamos a hacer algo en profundidad para lo cual invitamos, y dentro de estos videos lo pueden ver ustedes eh, que mmm, existen muchas direcciones para que puedan asistir a los cursos presenciales eh, en forma personal y a través de instructores en las distintas sedes a nivel mundial porque eso nos ayudaría mucho a descubrir aspectos muy trascendentales y más profundos de lo que nosotros estamos presentando aquí. Y, y siguiendo un poco con los chakras y terminando, ¿no es cierto? El último chakra que tiene que ver con el chakra ubicado en el coxis, no es cierto el cual dice el maestro a través de, de, de la vocalización de la letra S podríamos ayudar a la transmutación de nuestras energías ¿no es cierto eh, ya hemos visto o vamos a ver verdaderamente todavía dentro del curso no lo hemos visto pero vamos a ver que existen muchas energías en nuestro organismo uh -huh. desarrollándose y nosotros necesitamos trabajar con esas energías, ¿no? Y dentro del coxis, dicen los antiguos pueblos orientales, uh -huh. se encuentra lo que se llama la serpiente ignia de los mágicos poderes, el famoso Kundalini, y dice el maestro Samael que a través de la vocalización de la letra S como un silbo, tiene mucha relación con el sonido que hace la serpiente nos ayuda a transmutar esas energías y verdaderamente, mediante un trabajo superior con relación al, este, a estas energías eh, ese hombre puede lograr que esa Kundalini despierte y dice el maestro Samael que ese Kundalini sube por el canal medular, medunal, de ¿Medular? La, medular de, de, del hombre y se van desarrollando, se van despertando todos los chakras y convirtiendo en, en el hombre en un ser eh, distinto, superior, en un superhombre eh, a través del desarrollo de todos o el despertar eh, en forma total de cada uno de esos chakras y desarrollando por fin el chakra que se encuentra en nuestra coronilla que es el chakra eh, coronario, ¿no es cierto? y desarrollando el, el, la otra facultad que es la polividencia bueno, no sé si querés agregar algo más o... Si no, eh, creo que hasta ahí estamos bueno. para, como para ver este tema, ¿no es cierto? Bien, damos por finalizado y nos encontramos en el próximo tema. Gracias.